Ricardo Miura, pregunto, Señaladme acá, lo que está en celeste, una palabra en naranja, ¿ok? Esperé a que los hombres terminaran su trabajo, sumido en una profunda meditación, relajado, pensando en un animalito de la selva. Sí, se sí, me ocurre que puede ser el trabajo o puede ser el animalito. No, no. ¿No? Me fui secuala. hombre. Claro, claro, muy bien. Ahí lo tenés Leonardo viéndose de todos los programas. Hombre, vamos a mandarle esto, mirá. Marcelo, qué es una palabra naranja? Ahí te digo. Esperé que los jayanes de cerrar terminaran su trabajo. ¿Te gusta, Jayan? No, ver, oírte. Me encantaría oírte del todo. ¿Qué son jayanes? Son gente bruta, gente dura, con, con fornida también y muy bruta, como yo. Algo así, ¿no? no, no, ni te gustan los jayanes. Hasta luego. Ahí voy con la naranja. Jayan, ¿eh? persona de gran estatura, robusta y de mucha fuerza. En El Salvador y Nicaragua, persona vulgar y grosera en sus dichos o hechos. En la Germanía es rufián respetado por todos los demás. Ahí está. Mira, viene el francés. Los jayanes de cerrar, ¿qué te parece? Buenísimo. De cerrar, de Bueno, palabra naranja, escucha esto. El otro día me tropecé con un mueble. La mujer estaba apostada en la esquina. El grupo. Ajá, acaba de pasar algo, pero un cachito, lo voy a sacar. Porque si no queda la explicación al pedo. Eh, autocorrección. No reemplaza texto entonces se escribe. Listo. El grupo salió del lugar. ¿okay? El animal se nos vino encima. No bien desplegué el... Mantel rojo para el picnic. Artista, también esa es otra. Ahí está, mira. El artista terminó su obra. Muy bien, Mauro. Ahí está. Bueno, fíjate esto. Susana. Acá, vos sabés que la tela roja tradicionalmente despierta la ira de quién? Toro. Del toro. Entonces, un animal es tanto una mosca, como un senador, como un elefante, o como un toro. Es una palabra naranja porque uno cuando está redactando, manda este tipo de cosas. El grupo salió del lugar. Ahora, ¿qué significa el grupo salió del lugar? Nada. Son ¿Sí? palabras naranjas porque las exprimimos para sacarle el jugo. Se, se entendió perfectamente. Es mueble, mujer, grupo, claro, animal no, acá, y artista. Acá, acá mueble tenemos de una cama hasta, claro. una, ¿ves? hasta un banquito, claro. un aparador. Sí, sí. Por ejemplo, la policía estaba apostada en la esquina. Y, y dice, ¿cómo sabes si es una? Y porque si fuera una chica, si fuera la policía como institución, tiene que ir con mayúscula. ¿Qué me contaste? El grupo sea lugar puede tener varios equivalentes. Por ejemplo, mira este. El público salió del teatro, la feligresía salió del templo, el artista terminó su obra, bueno acá tenemos lo que me está pasando a mí, el escritor terminó su nueva novela, ahí está, esa, esa es la clave de las palabras naranjas. ¿Y por qué uno tiene que estar atento a eso? Porque simplemente, cuando uno está redactando, no está pensando en términos de escribir bien. Cuando uno está recién empezando con la literatura, está, digamos, redactando sin pensar en una escritura estética. Está dando, por ejemplo, una imagen, una, una emoción, una situación, una coreografía. Ese tipo ve que la gente sale del lugar. La gente sale del lugar. Esto gente tampoco significa nada. Ahora, ¿por qué? Y esta es una recomendación para nuestra querida audiencia. ¿Por qué en herramientas yo le quité la autocorrección? Porque es algo que yo recomiendo hacer todo el tiempo. Vamos a sumar acá para que reemplace el texto que me hace escribe. Yo pongo, por ejemplo, a ver, por ejemplo acá, la gente salió del lugar y mira lo que me pasa, Susi. ¿Ves? Como activé esa función, yo ya lo tengo preparadito para que aparezca esto. Entonces, cuando yo redacté, ya me quedan estas palabras a la vista para corregir lo que tenga que corregir. Es que es fácil. Nadie lo hace. ¿eh? Oh, no, no, mentira. Lo hacen varios, pero me encantaría que lo hicieran más seguido porque así mi vida se convierte en una cosa muelle, cómoda, aburguesada. ¿Me explico? Por ejemplo, fíjate la palabra ruido. Cuando vos decís... Se oyó un ruido, no está diciendo nada, sino calificas al ruido. Ruido a mí se me comenta en trueno, para avisarme. ¿ves? Cuando, releo, cuando releo, dijo entonces se oyó un trueno. No, para si, si había sol. Pero es simplemente que me estoy avisando a mí mismo que puedo trabajar con palabras naranja como esta. Sonido aparece con 3X. Y así. Con lo cual, la idea es que quiero que quede para el programa de hoy esta noción, muchachos. La imaginación puede educarse, la imaginación puede educarse. Y el ejemplo clásico que damos siempre, lo vamos a cerrar el programa con este. La estación de servicio, se acuerdan los demás, ¿no es cierto? Estaba al borde del camino. ¿Qué palabra naranja encontramos acá, a los veteranos? Dale, dale, dale. Claro, naranja naranja. ¿eh? La estación de eso estaba al borde del camino, fíjate lo que se puede hacer. Agonizaba sus Agonizaba al borde del camino, o también, si estás más optimista, no florecía. Claro, también, exactamente. Borges, en el cuento Tigres Azules, vamos a buscarlo, resplandecía muy bien, esa es otra. Mirá Borges, dice Borges, la aldea estaba agazapada. Este lo vas a corregir vos a Borges. ¿eh? Ahí está. En Tigres Azules, dice Borges, vamos a buscar aldea. Acá está, mira. Esta, esta expresión que dice la aldea estaba agazapada al pie de un cerro, vos... Susi, ubicá la prada naranja, ¿cuál es? Estaba. Perfecto. ¿Y vos qué corrección le dirías entonces a Borges? La aldea... Se agazapaba al pie de un cerro. Ahí está, listo. Muchachos, entonces la moraleja es esta. Si un genio como Jorge Luis Borges puede llegar a corregirse, todo lo nuestro es también corregible. La aldea estaba agazapada al pie de un cerro, que es mucho más expresivo, la aldea se agazapaba al pie de un cerro. Yo estoy seguro que Borges hubiera hecho esto, de no estar muy apresurado. Así que bueno, nos despedimos con esta, con esta idea. ¿Qué es una palabra naranja? Una palabra que aparece todo el tiempo, que no hay que rechazar, al contrario, hay que aprovecharla, hay que exprimirla como si fuera una naranja. Y así estamos mejorando nuestra escritura en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Bueno, les cuento que no tengo más vacantes, pero pueden venir de oyentes. Escríbanme a este telefonito que acá, el Whatsapp. Y yo les cuento cómo es la historia. Un abrazo muy grande. Básicamente hay dos clases de docentes, entre comillas, en la, en la literatura. unos que retacean la información y otros que la brindan. Dentro de los que la brindan hay otros dos subgrupos que está compuesto.